Aunque a priori todos sabemos introducir datos en una tabla, hay una serie de cuestiones que a veces se nos pueden escapar y que merece la pena que sean tenidas en cuenta. Para introducir un texto, hacemos clic sobre una celda y escribimos. Podemos observar que además de aquí, ese texto irá apareciendo aquí. Tenemos esos dos espacios donde lo podemos editar. Podemos cerrarlo dando a la tecla tabulador o dando a la tecla intro. Me voy a poner en esta celda y voy a hacer lo mismo. Voy a escribir texto y voy a intentar volver hacia atrás con las flechas del teclado. Y observaré que en lugar de volver dentro del texto ha pasado a la celda anterior. Podría haber venido aquí arriba y haciendo clic sobre él sí podría desplazarme sobre el texto. U otra opción sería haciendo doble clic sobre la celda. Una vez que hago doble clic, tengo ahí la posibilidad de editarlo de una manera mucho más cómoda que haciendo un, solo un clic. A la hora de modificar sucede lo mismo. Si yo me pongo encima de una celda haciendo clic y escribo algo, ese texto no lo agregará tras el texto que ya estaba, sino que lo sustituirá. En cambio, si hago doble clic, me aparecerá el cursor justo al final de ese texto y podré agregar lo que desee. Bien. Voy a borrar y voy a introducir un número. Y lo que podemos observar al introducir un número es que los números se van a ajustar a la derecha, mientras que los textos se ajustan a la izquierda. En el caso de los números, eh, si este número fuese el precio de algo en euros, lo que podría hacer también es darle el formato, venir aquí, y formatearlo como moneda. Y si el número representa un porcentaje, como sería 0,5, un 50%, pues dándole aquí arriba a formatear como porcentaje, le podría dar ese. Vale. Bien. Aquí tengo nuevo. A veces puede suceder en ciertas, en ciertas hojas de cálculo que necesiten algunas celdas introducir más de una línea. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es, una vez que estoy en el final de la primera, pulsar. Con un dedo la tecla control y pulsar intro. Y ya estaré en la segunda. Si hago lo mismo, tercera línea. Si, lo, si solo le doy a intro, me pasará a la, la siguiente. Tengo tres líneas aquí, no las veo. Puedo ensanchar esto para verlas todas. Y aquí arriba... Tampoco las veo. Entonces, aquí, lo, la, esta parte de aquí arriba también para edición, en algunos casos, podría interesar extenderla y hacerla más amplia. No siempre, ¿eh? a menudo lo mejor es que, ocupa lo, que ocupe lo menos posible, pero si lo necesitamos la podríamos ampliar. Bien. Vamos a introducir a un número sin sin valor numérico. Eh, a veces el problema que tengo es que tengo que introducir en una tabla el número de un aula que tiene como nombre 015. Entonces, si yo escribo 015 en una celda, los ceros a la izquierda, como el cero empanada, se lo come. Pero en este caso a mí sí me servía ese cero. Entonces, para poder introducir... Ese 0.15 lo que voy a tener que hacer es darle, decirle a, a la hoja de cálculo que esa celda tiene que ser del tipo texto. Voy a ir aquí a datos, a no, formato, perdón, número y texto sin formato. Podemos observar que ese 15 ha pasado a la izquierda, lo cual nos está diciendo que ahora lo considera como texto. Si cojo aquí hago doble clic y me pongo delante del 1, podré escribir perdón, podré escribir el 0, y ahora tendré el 0.15. ¿Mm? Son números, pero no tienen ningún valor numérico, en este caso. Lo mismo sería con un teléfono. Bueno. A veces, tenemos que escribir... En una celda, eh, digamos, una palabra que queremos que luego aparezca repetida en algunas celdas debajo. Pues bueno, para ello tenemos aquí este simbolito, este cuadrito aquí a la, a la derecha abajo, que si lo sujeto y estiro hacia abajo, rellenará las celdas con ese mismo contenido de arriba. Si lo hago a la derecha, lo hará hacia allí también. Voy a hacerlo con números. Ahora voy a coger aquí, voy a poner el 1 y voy a estirar hacia abajo. Arredinado todo es igual. Bien, yo lo que ahora quería es que en lugar de 1, 1, 1 pusiese 1, 2, 3, 4. Entonces lo que voy a hacer es dar a la tecla Control y mientras la, tengo, la mantengo pulsada, estirar. Y entonces tendré una serie de números. Que quiero que sean los números impares, pues le digo cuáles son los dos primeros: 1, 3 y estiro. Que los quiero de 3 en 3. 1, 4, selecciono 2 y estiro. ¿Qué es un código? Y quiero que me modifique esos números. Estiro hacia abajo. Y en este caso puedo observar que sin pulsar la tecla control me muestra la serie. Y que pulsando la tecla control hace lo contrario. Bien. Bueno, en tablas a veces uno de los problemas que tenemos es que tenemos una columna con una serie de datos y... Y a veces los escribimos de distinta manera. Por ejemplo, tengo una columna con poblaciones y a veces escribo Donosti, otras veces escribo Donostia, otras vez escribo San Sebastián y otras San Sebastián Donosti. Cuando yo quiero filtrar los datos, me encuentro que la misma población la he nombrado de cuatro maneras diferentes. Eso pasa con otros muchos datos igual. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues utilizar una regla de validación. Es una regla de validación, algo que me va a limitar el contenido de las celdas. Me va a impedir el introducir valores diferentes o al menos me va a avisar y me va a decir que no estoy metiendo lo que debería, como debería. Entonces, voy a datos, sí, en datos, validación de datos, tras seleccionar el, el rango. El primero que vamos a ver, vemos que tenemos criterios diferentes. Lista a partir de un intervalo, una lista de elementos, ¿eh? o puede ser en algunos casos sí, coma, no. ¿Eh? Número, que podrá ser comprendido entre, entre ciertos valores, texto, fechas, una fórmula personalizada o incluso una casilla para hacer clic, para seleccionar o deseleccionar. En lista de elementos, por ejemplo, podría poner sí, no. Mostrarlo como en lista desplegable. Rechazar la entrada si no es igual. Y guardar. Una vez que he guardado, veremos aquí: tengo sí, no. Y llega alguien, y lo voy a meter en euskera. Va ir. Entonces ha ocurrido, los datos no cumplen, entonces no permite hacerlo. En caso que en lugar de hacerlo así hubiese puesto mostrar aviso, me hubiese permitido hacerlo, pero me hubiese quedado marcado de esta manera, no válido. El valor introducido debe ser un elemento de la lista especificada. Hay otro modo que es a partir de un intervalo y que a veces es muy cómodo, porque tengo aquí, por ejemplo, tengo en la hoja 2, un listado de deportes. Y aquí quiero unas casillas en que haya seleccionar alguno de ellos. El listado de hoy es ese, pero el de mañana puede ser más amplio o más reducido. Entonces lo que voy a hacer es ir a validación de datos y voy a hacer una lista a partir de un intervalo. Hago clic para seleccionarlo, me voy a la hoja donde está el intervalo o en la misma hoja y selecciono el intervalo. Como sé que voy a meter más, voy a seleccionar hasta la celda 10. Y si no supiese cuántos más voy a meter, podría quitarle este, estos dos números, el 1 a 10, y dejarlo solo con la A. Y entonces no importaría la longitud de la lista, lo acepto, lo cierro y entonces aquí tendré esos valores para seleccionar. Y vamos a acabar con una cuestión que no es exactamente de introducción de datos, pero como a veces los datos eh, los traemos de otra tabla y hacemos un pegado, los pegamos, hacemos un copiar y pegar, lo voy a comentar aquí. Voy a darle por ejemplo a este, a esta le voy a dar un, para este ejercicio le voy a dar un en formato como este. Esto lo voy a borrar. Y voy a copiar. Bien. Entonces voy a ir aquí. Voy a dar el botón derecho. Y voy a ir a pegado especial. Entonces aquí en pegado especial... Puedo pegar solo los valores, en cuyo caso aparecerán del 1 al 9, pero no aparecerá el color. Solo el formato, que aparecerá solo con dato amarillo, pero no aparecerán los números. Pegar todo excepto los bordes, los anchos de columna, solo las fórmulas, solo la validación de datos. Por ejemplo, luego copiar aquí. Voy aquí. Pegado especial, solo validación de datos. Y tendré aquí esa validación de datos. Y aquí, copiar, pegar, solo valores. Y esto me permitirá hacer copias sin que, sin que cambie ciertas cosas que no, no deseadas.